Bueno, ¿cómo? Bienvenidos a otro episodio más de Anime Rocks. Yo soy Chris. Yo soy Rono. Yo soy Pelos. Yo soy El Soppy. Y hoy les traemos un episodio especial con ten no Melody. Bueno como ustedes vamos a hablar un poco acerca de Tenchino Melody, que es lo que han estado haciendo recientemente y en este momento vamos a empezar a hacerles unas cuantas preguntas Y bueno entonces para empezar creo que la primera pregunta que se nos viene a la mente es sobre los inicios de la banda entonces háblenos por favor un poquito sobre ese tema Bueno la banda inició, era un compa y yo que solamente queríamos grabar covers con el bajo y con la guitarra pero al final se nos unió más gente y así la hicimos y de hecho el primer ensayo fue un 15 de diciembre 2013 y después eh, hace poco en agosto del año pasado por tanto cambio integrantes y todo quisimos hacer como algo nuevo entonces hicimos ten chino Melody New Generation y bueno más que todo cómo fue cuál fue la primera canción que ustedes empezaron a tocar desde un principio así la canción por la que ustedes dijeron bueno esta es la canción por la que vamos a empezar todo Campeón, no, yo. No, sí. Okay, don't say lazy. Yo sí, tengo, tengo una historia cosas. con esa canción que las, que las contaré luego. Ahorita no. Okay, entonces ahora cuénteme un poco cómo fue la primera experiencia del primer concierto. ¿Hubo nervios. ¿Qué fue lo que los hizo sentir el primer concierto? Sí. Bien, la primera vez que en sí nos presentamos fue, por lo menos para mí, estamos en un puro temblor, la verdad. Ah sí, pero increíble, yo creo que todos los de la banda estamos en un puro temblor y fue acá en Casamanga, pero la verdad es que ya a partir de entrar en, en, en el show, digamos, ya empezar, es genial, digamos, ese calor que se siente, la energía de la gente, porque por dicha la gente nos recibe muy bien. Y eso nos permite que nos sintamos muy confiados a la hora que estamos interpretando y demás. Entonces la verdad es que la experiencia no lo cambia por nada. ¿Cuáles fueron los animes de su infancia? Es decir, los animes que ustedes vieron y que dijeron, este es mi anime preferido, este es el anime que me trae recuerdos, este es el anime que me hace sentirme como un chamaco. Bueno, pues lógicamente los clásicos, ¿verdad? Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco que no vio que no pueden pasar, son los tradicionales y para uno marcaron una infancia importante. Pero para mí en especial Evangelion. Me encanta Evangelion, toda la filosofía que lleva. Yo me acuerdo que uno Carajillo llega y pensaba, trataba de entender Evangelion, ¿verdad? Sí, sí uno decía, no, que no que Mae... lo entendí. <ríe> sí, tal, la uno, vez yo no le... tal vez uno decía, Mae, eso significa tal cosa. Y uno se ponía todo filósofo, ¿verdad? Si uno, a explicar cómo era que funcionaba Evangelion. Nunca le llegaba. Pero por lo menos Evangelion sí marcó un hito total. Y no, igual me gusta mucho Dragon Ball. Y bueno, ahorita Digimon. Sí, es muy sí. tonis porque uno lo vivió carajillo haciendo álbumes postalitas y toda la cosa. Y ya después ya grandes, volverlo a ver. Antes uno llegaba a la escuela, pero ahora lo que hace es llegar del brete y, y ah, ver y ver si... Sí. Eh, amor platónico del de anime. Todos tuvimos uno, definitivamente. No voy a decir el mío porque podría ser un poco dudoso. El oh, actual es baby metal, pero es otro tema. Este... Rasma Mujer, no sé, Rasma Mujer no sé más, ¿de es verdad un poco que? ¿verdad? Sí, pero no, no lo soy, <risa> pero era, era algo que me gustaba pequeño, no es de otra. Misty también me gustaba un poco, pero. Vamos a ver aquí a los, a los compañeros con el amor platónico del anime. Sí, a mí me gustaba mucho Jesse, equipo rocket, ya la faldita, el, el mm. ombliguito ahí. ¿Se acuerda, madre? Champo. Champo. Es el pelo morado. Enamorado totalmente, Champo. Sí, el mío, no, no lo estamos entrevistando, pero va a yo, yo voy a decir por vara, el ma de Han. entonces que alguna historia extraña que les haya pasado con los miembros de la banda, ya sea con amigos, que ustedes digan, a mí me pasó esta vara y bueno, fue un, fue un, fue un, un pinche. Bueno, eso fue hace años, estábamos muy carajillos, pelos y yo. y la idea era quedarnos a dormir en el sanatorio. Bueno, resulta que nos pasaron cosas extrañas ahí. Y la okay, gente... o sea, hagamos un paréntesis. y acla extrañas. Aclaremos esas cosas extrañas. <risa> porque... Ok, no, no, no, nada que ver con Yucas, tranquilos. No, no, en realidad fue que nosotros estábamos escondidos ahí, por alguna razón los maes nos encontraron. Entonces, para no perder el viaje, porque eran como a las cinco y media. Sí, nos quedamos en el mirador. Nos quedamos en el mirador que estaba arriba. Andábamos sin cobijas, y nada, entonces pasamos un frío de madre. ¿eh? Yo tuve un accidente ahí. <risa> ok, aclaremos accidentes. accidente. <risa> Yo iba a pasarme para el lado de la tapia, ¿verdad? Pero madre, yo me dio ciego, la verdad es que no vi que había un ahí. Ma, me agarré una varilla y cuando me tiré no caí en la parte sólida, sino que seguí, man. Y la verdad es que me metí una varilla como por ese lado. Ma, yo me levanté y ese más estaba cagado de risa, man. Yo, ma, yo soy grande y el más cagado de risa, digamos. Ma, entonces con una cuchilla que el más andaba, llegué y me corté lo que tenía aquí. Porque f*** <risa> <risa> Literal. Ok, ¿Ya ver, sí. Un poquito de vodka en un pañuelo, me lo puse y le oh. <risa> Pues sí, sí, fue una historia de Barcelona. ya como compas, digamos. Eh, bueno, ya hablando un poquito más sobre los conciertos en sí, las presentaciones que han tenido, no sé si nos quieren tal vez compartir como el momento favorito y el momento menos favorito de esas presentaciones que de fijo tuvieron que haber. Bueno, para mí... El Maxuri el año pasado fue el mejor evento para mí porque yo nunca, bueno, fuimos la primera banda de anime que tocamos en el Estadio Nacional y salir en las pantallas y ese día fue sábado y como que todo mundo se quedó al final solo para vernos a nosotros, sí fue muy cool y así lo más, lo más feo que me ha pasado fue en, en un evento en la aduana que me electrocuté de hecho. <risa> Eso me pasa o a sea, los bajistas. Estábamos tocando que Sumi y ya me electrocuté porque a mí me gusta moverme mucho y la vara pero ya un toque donde paso, no el bombazo y, y ya me perdí en la pieza y quedé fatal y yo creo que hasta la siguiente pude, pude retomar la vara porque sí fue un pichado, la verdad luego el evento que hicimos acá fue bastante genial la parte grabamos un video haciéndole una dedicatoria a César Franco y le dijimos a la gente que participara Sí, sí, sí, sí Véngase un sí, para acá, hágase un para la adelante la y todos la van a cantar y los a vamos a grabar De hecho ahí está el video en YouTube para que se meten. <risa> y no, vieron que muy genial, la respuesta de la gente fue, fue muy chiva eh, Parte de lo feo verdad que se desprende fue que no nos pudimos presentar en el Animecon El, anime -con, sí, el sí. evento anterior, ya por una situación totalmente externa a nosotros Luchamos y luchamos por presentarnos, pero al final no podemos ¿verdad? Bueno gente, ya para tirar la entrevista vamos a hablar un poco acerca del chivo más reciente que viene de Ten Shino Melody que va a ser exactamente aquí en Casamanga. ¿Exactamente qué día? Ok, el chivo va a ser de este domingo noche, el 24 de abril. Bueno gente, los estamos invitando de verdad para que se puedan eh, venir 24 de abril, domingo 24 de abril, a partir de la 1 de la tarde, está la invitación. Y vamos a empezar a partir de las 2 de la tarde. Es un evento que hicimos diferente, son cuatro bandas, que estamos mezclando G-Rock y Rock Alternativo. Bueno, está Fan Flame, Zares, que las dos son Rock Alternativo, y nosotros, que Tenchino Melody y Cero de J-Rock. Bueno, el evento es totalmente gratuito en Casamanga. Si quieren venir con nosotros, disfrutar una buena tarde, una dosis de Rock y de J-Rock. Aquí las Mace, las van a atender muy bien. Si quieren aquí un ramen, unas cervecitas, mientras escuchan el chivo, genial, que todos disfruten y ojalá esta sea la primera vez de muchas básicamente la idea es que este evento con Ishiwa Rock Music se pueda repetir verdad que lo podamos hacer en otros lugares Casamanga nos abrió las puertas y nos dejó pues, montar eso acá y gracias a ellos verdad y la invitación cordial para que se puedan venir y disfruten verdad porque acá es un ambiente para otakus y los chicos también se divierten mucho entonces yo sé que van a venir familias y demás sí sí entonces para que puedan aprovechar y también, eh, pues vamos a estar haciendo otras giras en otros lugares. Entonces, bajo el mismo nombre y con Shiva Rock Music, ¿verdad? Haciendo estas mismas fusiones. Entonces, de verdad, eh, toda la invitación para que se puedan acercar por acá el 24 de abril y disfruten con nosotros entonces de este evento a partir de la 1 de la tarde de programación y a partir de las 2 de la tarde iniciamos con el evento directamente. Eh, traemos este material de nosotros para obsequiarles ahí para que leen like a Tenchi No Melo y, a, y a Anime Rocks. Ahí se va a estar rifando para ustedes. Digimon y tenemos este Full Metal de unos temas que nosotros tocamos, Sticker y un pin para un ganador, Pura Vida, gracias. Listo, bueno, como Ya saben, para que estén bien atentos al evento, para que vengan, apoyemos bastante la escena nacional de la música, porque es bastante importante. Eh, bueno y más que todo Yo creo que ya con esto nos despedimos eh, Ha sido muy, muy entretenido Y de hecho esta no es la primera entrevista que tenemos Planeada con grupos, queremos empezar a expandir Más las entrevistas, queremos traerles Más material para que ustedes estén más Atentos con lo que pasa últimamente Y eventualmente tenemos el proyecto de empezar a ir a los eventos Para que estén bastante atentos Muchas gracias a los amigos De no Melody que se tomaron el rato Para venir hoy acá y todo Ser parte de esto, ayudarnos, colaborar Ojalá que no sea la Última vez que los veamos y que los vamos a ver en otras actividades más adelante. Y nos vamos a despedir entonces con la frase de la semana. Usted tranquilo y yo soltero. Ah, bueno, pero eso que puede quedar más informal. Bueno, más, este más va a enseñar el tatuaje. ¿Sí, no es el tatuaje? Ah, sí, el primer logo de Tenchi. Que... Bueno, ahí se está curando, por eso se está todo despellejado. Ahí, ahí está el logo de Tenchi para que lo vean en paz, para que se lo tatúen ustedes también. Me extraña, ¿eh? locas. <ríe> es que hice locas. Otra vez.